que estaremos tratando en unos segundos, eh, los deportes, los temas eh, de colectivos y todo eh, lo que tendremos, estaremos ofreciéndole durante tres horas. Inmediatamente vamos nosotros a iniciar con el contenido que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. A propósito de la toma de medidas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus en, ciudad en nuestro país, Aquí en República Dominicana. Anoche el presidente anunció una serie de medidas para contrarrestar el aumento del contagio de coronavirus en la República Dominicana. Las medidas fueron anunciadas por el presidente Danilo Medina. Vamos nosotros a escuchar eh, alguna de las. son una parte del discurso del presidente en el día de anoche. Pueblo dominicano, el motivo de este mensaje es comunicarles personalmente la situación actual del desarrollo del coronavirus. Al día de hoy, 159 países y regiones están afectadas por el virus en todo el mundo. Esto quiere decir que nos encontramos ante una crisis de salud global sin precedentes, a la que la humanidad debe responder con responsabilidad y unidad, poniendo por encima de toda la protección de la salud y la vida de las personas. De acuerdo a la evolución de la situación día a día, el gobierno dominicano ha ido tomando medidas de manera escalonada, siguiendo las recomendaciones de las autoridades internacionales de salud. Por eso, los médicos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional han estado garantizando la aplicación del protocolo de salud en todos los puntos de acceso al país. Además, con la promulgación del Decreto 8720 del pasado 26 de febrero, declaramos de emergencia las compras y contrataciones indispensables para la respuesta ante el virus. Esto nos ha permitido ejecutar una serie de acciones preventivas, incluyendo la compra de medicamentos e insumos para la detención del virus, además de habilitación de dos centros hospitalarios dedicados únicamente a recibir pacientes positivos o con sospecha de serlo y áreas de aislamiento en 15 centros de salud en diferentes puntos del territorio nacional. En adición, el pasado miércoles designé una comisión de alto nivel presidida por el ministro de la Presidencia para coordinar las acciones del conjunto de las instituciones del gobierno y dar seguimiento permanente a su implementación. Por su parte, el Ministerio de Salud conformó una comisión técnica que está integrada por toda la sociedad, tanto sector público como privado, para coordinar los esfuerzos del país en torno a este tema. Paralelamente, estamos trabajando con el resto de países que conforman el Sistema de Integración Centroamericano, SICA, para la compra conjunta de medicamentos y otras medidas de ayuda financiera. Como saben, el lunes tomamos la decisión de suspender por un mes los vuelos provenientes de los países europeos, de China, Corea e Irán, así como los vuelos desde la República Dominicana hacia esos países. Hemos suspendido también la llegada de todos los cruceros a todos los puertos y costas de la República Dominicana. Igualmente, se estableció un periodo de sección de 15 días en aislamiento domiciliario a todas las personas que hayan estado en las últimas dos semanas en algunos de los lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Esto incluye estudiantes dominicanos que estaban fuera del país. Es muy importante que todas estas personas en cuarentena tomen las precauciones necesarias para garantizar que si alguno de ellos es portador del coronavirus, esto no tenga ocasión de extenderse. Adicionalmente, hemos comenzado una campaña masiva de información a la población por vía no presencial para así salvaguardar el necesario distanciamiento social. Señoras y señores, como ven, las autoridades están actuando con responsabilidad y diligencia, llevando a cabo todas las medidas que establecen los protocolos de la Organización Mundial para la Salud, para proteger a nuestra población. Sin embargo, no podemos obviar que estamos ante una emergencia de salud de nivel global y que para hacerle frente debemos trabajar unidos y seguir tomando medidas adicionales y excepcionales, porque este momento no hay otra prioridad mayor que proteger la salud y la vida de los dominicanos y las dominicanas. Es en este sentido y en respuesta al contexto global que vivimos, les anuncio las siguientes medidas adicionales. En primer lugar, estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación. Asimismo, hemos decidido cerrar las fronteras del país por tierra, mar y aire durante los próximos 15 días. Esta medida y las próximas que anunciaré entrarán en vigencia a las 6 de la mañana del próximo jueves 19. A partir de ese momento, solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones buques de carga y de combustible para garantizar los suministros a la población. Asimismo, queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios hasta el próximo lunes 13 de abril. Sin embargo, para seguir garantizando la alimentación de los alumnos de las escuelas públicas, el programa de alimentación escolar se mantendrá vigente. El INABIE, en coordinación con el Ministerio de Educación, establecerá un mecanismo para que las familias de los estudiantes puedan retirar de los centros educativos las raciones alimenticias que les corresponden según el número de alumnos. Asimismo, el Ministerio de Educación y el de Educación Superior informarán acerca de las medidas que se tomarán para garantizar que los estudiantes puedan continuar su ciclo formativo correspondiente al año escolar 19-20 a través de docencia virtual ...y de otras iniciativas. De la misma forma, siguiendo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud... ...y las prácticas en marcha en diferentes países, quedan suspendidos por 15 días... ...los eventos y concentraciones de toda índole. Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos... ...eventos culturales, artísticos y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre otros... En el caso de los restaurantes, se permitirá únicamente la recogida y el servicio a domicilio de alimentos. Se suspenden igualmente los mercados de pulga en todo el territorio nacional y los mercados binacionales en el área fronteriza. Se suspenden los actos de proselitismo electorales que tengan que ver con la realización de marchas, mítines y caravanas, tal como se informó previamente a los candidatos presidenciales. Por supuesto, estas medidas incluyen Todas las inauguraciones del gobierno que ya han sido canceladas y cualquier otro acto previsto por las autoridades públicas. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población, como colmados, supermercados, estaciones de expendio de combustible, farmacias, establecimientos comerciales dedicados al expendio de alimentos en estado crudo o cocido. También quedan autorizados a trabajar de manera formal los centros de servicios médicos públicos y privados y los laboratorios médicos. Cualquier otro tipo de empresa o negocio cuya actividad se considere vital en las circunstancias actuales, se pueden comunicar de inmediato con la Comisión de Alto Nivel Presidencial y buscaremos la solución adecuada. La Comisión de Alto Nivel Presidencial estará anunciando en los próximos días otras medidas adicionales para hacer más efectiva este periodo excepcional de 15 días. La Policía Nacional, el Ministerio de Salud y otras autoridades competentes tienen instrucciones precisas de velar por el cumplimiento de estas medidas que sin duda son extraordinarias pero necesarias en el momento que vivimos. En toda la administración pública, los empleados que tengan... Bien, ahí estuvimos escuchando parte del discurso en el día de ayer eh, del presidente Medina sobre las medidas rigurosas que se estarán tomando en nuestro país a propósito del coronavirus. Vamos a ver, muchachos. Hay que destacar alguna de ellas, <coughs> la suspensión de todo lo que tiene que ver con el comercio durante 15 días, resaltando y especificando que solo los supermercados, farmacias, hospitales, todo lo que tiene que ver con salud eh, y esas empresas que son vitales, más las demás empresas, los demás comercios estarán totalmente paralizados por 15 días, el tema de las escuelas, hasta el 13 de abril, sí. eh, otra de las medidas enunciadas. Las universidades. Las universidades. Eh, que él dice que es hasta el 13, pero en el caso de la UAS, no sé los otros recintos, decía que era de manera indefinida. Hay muchas cosas, algunos puntos que en, en el día, pues, se irán como tomando forma y, y algunas preguntas que tenemos al respecto. Mi, mis hijos ya iniciaron la clase eh, en, desde el hogar. La universidad lo envió a sus hogares e inmediatamente le está dando seguimiento y clase. Sí, eh, con relación a eso... Eh... Sí, hay algo que a mí realmente me pareció innecesario por parte del presidente que es lo del almuerzo escolar, escolar, sí. de decir que a los padres que pueden ir a retirar la, la, el almuerzo de, de los estudiantes no creo que eso fuera algo necesario, eh, porque entonces ahí estamos, eh, si se quiere, promoviendo el contacto social eh, de esos empleados que van a estar en las escuelas. Eh, y, y esa gran cantidad de personas que va a estar yendo a buscar esa comida, hay un contacto social bastante peligroso, que creo que esa medida tiene que tomarla en cuenta el presidente y, y si se quiere darle para atrás a eso, eso no es necesario eh, porque si bien es cierto que es una ayuda para los padres cuando lo, los estudiantes están en la escuela pero no creo que sea otra, algo... Otra cosa, eh, eh, el régimen de consecuencia que no se habló de régimen de consecuencia a las personas que violen eso. Eh, bueno, tú sabes que cuando se que hay un protocolo, cuando, eh, eh, porque sí. por ejemplo ya él va a llevar en el día de hoy eh, la solicitud de, de declaratoria de emergencia a nivel nacional y eso ya tiene un protocolo que nos imaginamos eh, será puesto Esa o, dado, o dado a conocer inmediatamente, sí. eh, eh, se declara en caso de que sí. sea aprobado por el Senado. Esa solicitud de emergencia trae como consecuencia erogación de fondos Así es. sin necesidad de todo el protocolo porque estamos en emergencia yo espero entonces que esos fondos sean utilizados para dotar de equipos y suplementos a los hospitales a las clínicas privadas que hay a las universidades algo importante fue que ya se, se le autorizó a las universidades y a clínicas a hacer análisis Avalados por eh, el Laboratorio Nacional, avalado sí. por las autoridades de salud eh, pública, del Ministerio de Salud Pública. Eso va a agilizar bastante la situación y vuelvo y reitero aquí la necesidad de equipos. Es necesario, he visto en algunos lugares de atención médica hasta falta de guantes, falta de mascarillas, qué no decir de respiradores por lo tanto, en estas condiciones de emergencia vendrán fondos y hay que saberlo usar para dar una cobertura bien eficiente a la ciudadanía y no entrar en pánico, no entrar en pánico. Ayer yo estaba en un supermercado de aquí de San Francisco de Macorís y estornudé, ¿verdad? Con todas las reglas y todas mm. las cosas bien, bien mm. hecho. Y inmediatamente me dejaron el limpio. Total. No me dejaron el limpio. Todo o sea, el mundo... Tú sí, sí, sí, pero, ¿sabes? Usando mi... De bien manera la, correcta. De manera correcta. Todo el mundo dejó el limpio. Eso fue algo extraordinario. Que entra... Pero de verdad, Que entra dentro de la falta de conciencia. En el hecho de que mientras estaban todos juntos ahí, ellos creían que no se los... contaminaban. Y esto se contamina hasta por la pupila de los ojos. Sí. Eso no es así como ustedes un lo piensan. Un dato importante. Ayer estuve por la farmacia San Miguel, que fui a buscar unas mascarillas, y me di cuenta, ya luego de que estaba, de que tenía un rato, que yo tenía la mano puesta sobre el mostrador. Y es algo claro. que nosotros los dominicanos tenemos que, que comenzar de ahora en adelante a, a evitar. Por ejemplo, tú llegas... Y, y el dominicano todo lo quiere poner la mano. O sea, los productos tú ni siquiera, eh, eh, eh, o sea, tú no lo observas, tú le pones la mano, lo revisas y después vuelve y, y lo colocas. Y entonces eso es un contacto de Muy manera grande, permanente. Brutal. Yo me di cuenta, fui a, a, a, a varios establecimientos comerciales y cada vez que yo entraba tenía la mano puesta encima del mostrador y entonces eso es un foco de contaminación, igual que las puertas. Lamentablemente, eh, eh, aunque la mayoría de supermercados sí tienen eh, puertas que hablen de manera automática, pero la mayoría de, de, de establecimientos, tú tienes que tomar el manubrio de la puerta, empujarla o alarla. Sí. Y entonces también es un foco de contaminación. Imagínense ustedes, habría que andar son, con un... Son pero los detalle. carritos de los supermercados. Sí, son, son carritos mucho, de los y, supermercados. Son muchos detalles. Mucho o sea, hay, detalle. que, hay que comenzar a crear esa, esa, esa cultura. De, de uno trata de no tocar tanto las cosas Porque que el, los focos de contaminación Son bastante amplios Y, a, y ahora más sí. eh, Con esta situación sí. Tanto que ha sucedido en Villarriba Como en San Francisco de Macorís y, Es importante decir a propósito de Una fuente de entero crédito eh, Nos informó en, la, en el día de ayer En el día de ayer Que aquí vino un grupo De personas de Estados Unidos Específicamente a La Vega un grupo de jóvenes de Estados Unidos que supuestamente algunos de ellos estaban infectados y que en ese ambiente carnavalesco, sí, en ese ambiente carnavalesco de, de, de La Vega contagiaron a varias personas, incluyendo varias venezolanas, que ustedes entenderán eh, el contacto que hubo y que están en el Ramón de Lara y que supuestamente fue fruto de ese contacto que tuvieron con esos jóvenes de de Estados Unidos que vinieron aquí a la República Dominicana. Bueno, no, así como eso, o sea, podrían darse otros casos, porque en ese momento no estaba tan eh, en el momento en el tema del coronavirus. Vamos a saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se sumó al panel para continuar hablando de las medidas tomadas en el día de anoche por el presidente Medina. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Buenos días Fulvio y amables televidentes, agradeciéndole a Dios la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él que nos proteja a todo el pueblo dominicano, a nuestras familias, y que tengamos conciencia y sobre todo inteligencia para asumir con responsabilidad eh, las medidas que tengamos que tomar ya de forma colectiva. Parece ser que el gobierno ha ido eh, dando los pasos, no es de, ayer, de anoche, porque el gobierno sabemos, ha estado actuando conforme a los, a los planes, que la OMS ha indicado, pero le ha puesto ciertos sentidos dominicanescos <risa> que terminan siempre en, en dificultad para entenderse. Pero anoche, ya con el mandatario hablar, creo que empieza el proceso, la cuenta regresiva hacia lo que sería eh, el proceso de cuarentena ciudadano o del país. Ya hay instituciones, universidades, colegios, que han indicado que tienen eh, hasta, el, hasta la fecha que indicó el presidente el de abril. El 13 de abril. 13 de abril, otros al 3 de abril, que compensa los 15 días, pero esperemos que de la manera que, que nos aislemos el virus desaparezca con la última persona con las que están en recuperación y esas también van a estar en cuarentena posterior a la recuperación. Sí. Mira, alguna de las medidas uh -huh. que debemos de resaltar es que se alternarán el 50% de los empleados públicos, uh -huh. las personas con de 65 o 60 años, vamos a ver. Ahí quería de, abundar algo. Por ejemplo, oh, okay. la mayoría de los ayuntamientos municipales tienen eh, personas mayores de 65 sí, años sí. trabajando. Uh -huh. Deben de hacer una reunión extraordinaria y evaluar su personal y darle a ese personal de más de 65 años la holgura, la, la facilidades, eh, el descanso, que se vaya a su casa tranquilo por los 15 días de cuarentena, y eh, reoriente el personal para no afectar eh, esta, este llamado, ¿verdad?, a cuarentena. Y, y las mujeres embarazadas, las empresas, eh, tanto públicas eh, como privadas, eh, las instituciones, Deberían a las mujeres que están embarazadas eh, mandarla para su casa Mira. porque están, están muy vulnerables y entonces están en, en, en mayor riesgo de. De contaminación. Mira, una de las preguntas que me hacía una señora Anoche, me decía Bueno, yo estoy embarazada, trabajo en un centro de salud ¿En qué situación estoy yo? O sea, son algunas de las interrogantes Que se hacen los ciudadanos alguien eh, Yo diría, alguien que, más, William yo diría me que a ella me decía, Hay que ponerla en cuarentena desde ya Claro, desde ya. Eh, lo, En las cárceles, ¿qué medidas se van a tomar? Donde hay un aglomeramiento bueno, de gente o sea, te voy a decir algo a menos, que, a menos que no sean las visitas Las cárceles están ahora mejor que la ciudad bueno, pero la rigurosidad dentro, sería todo No, no, porque todo es que no hay forma de que el virus entre por el aire. Tiene que haber un contacto de un sí, infectado. Mira. Ahora bien, lo que debe de tomarse medidas que estamos esperando en el sector justicia, ¿cuáles serán? Porque fíjate, yo tengo que ir hoy al Palacio de Justicia, mañana también. Tenemos pautado audiencia. Entonces, ahí se aglomera mucha gente. Si estaremos los abogados, los jueces y apenas los lo, lo, lo, lo del conflicto, porque muchas veces llegan con personas acompañándole y eso aglomera. Pero entonces, Pero, mira, voy a citar Francis aquí, lo que decía, entiendo perfectamente tu sí. interrogante, de hecho alguien ayer nos lo preguntaba, anoche decía, o sea, citando al presidente, dice... Quedan suspendidas, vamos a ver, o sea, quedan suspendidas todas las actividades comerciales, suspendidas todas las actividades comerciales, excepto aquellas que son básicas, que son elementales. Entonces ahí está Farmacia ya la respuesta y supermercado, de que las ¿no? demás, o sea, algo que no sea elemental, que no sea básico, informado. no está en actividad, no está en nada que tenga que ver con el comercio. Yo creo que ahí queda la respuesta, bueno, pero en, deberán esperar. Tengo entendido que, con recuerdan que ayer yo decía, el gobierno debe ya de forma responsable, Definir lo que será la frontera Dice, cierra la frontera Tanto terrestre, aérea y marítima Era lo que esperábamos Al momento que empezó a hacer el trabajo el gobierno Porque no vamos a decir que no han hecho el trabajo Solo se permitirá el suministro Solamente ¿Y? se permitirá el suministro Suministro quiere decir que la gente no se ponga loca Esto es importante sí. Que la gente no se ponga loca a querer ser almacenista para que no le falte nada. Sea prudente, utilice lo necesario, que no se está acabando el mundo. Lo único que vamos a permanecer por un espacio de tiempo eh, resguardado para no tener contacto hasta ver que erradiquemos o aislemos definitivamente el virus. Al virus hay que, correr, hay que acorralarlo. acorralarlo. Así es, Francis, vamos nosotros a decirles a usted